Y ya estamos dando inicio al encuentro aquí en el cementerio naranja, casa de los fantasmas de la Ima, donde el equipo está recibiendo a los otros salvajes del agua aquí. Un clásico ya donde dos equipos representativos de la Liga se están encontrando y al tanto los puntos del la 1 y el 1 de la, la, della della della la, la, la y es perfectamente para el y ¿No no el 1 y es de inmediato a la ciudad de la guerra y el propio territorio es el de la 8, 8, 8, 8. Con todo, todo, ahora, la 3. primera oportunidad son 10 por avanzar el y equipo el, de la, los no. señales, tienen la primera serie ofensiva del van a, encuentro van a buscar ofensivo. ahí viene el va a entregar el balón va por el centro de la carrera y el de la ofensiva de romper un par de tateadas Ahora el equipo de los potros está moviendo no es El coreback Entrega el balón le le está está está sí, Va, a va a ver, ahí el cayendo encima una jugada de la de número uno, y el pie, las las cartas, la y todo listo, el equipo de los cuatro bueno, nuevamente a la bien, ofensiva. el corre va Vamos a ver qué van a pensar. Van por el costado derecho, yo, por, yo, por las lo piernas. Lo ganando malas yardas cayendo, encima, ah, bloquean. número la tercera oportunidad. Es se está escapando el jugador de los potros, le lo está cayendo encima y se va a escapar. Y no, parece que no. Aquí tenemos el movimiento por parte de los potros, van a buscar la votación, pero escuchamos el silbatazo de los oficiales. Ya estamos regresando, van a buscar ir por el centro en el acarreo. Los oficiales. Que la este notación bueno, va a ser buena y con esto los potros están abuelos este el marcador colocando los primeros seis puntos el en el marcador. viene de la mañana más que los no está permitido. Tiene el intento de punto extra. Puede causar alguna lesión, o algo que se El punto extra no se llama los oficiales. Los va a ser bueno el marcador. Siete puntos 7 punto, Siete puntos para.. Para los fondos salvajes de la Universidad de, Autónoma de la Universidad de México, por de la pista, la de la para la a para la pista número 7, la oportunidad el centro está la directa, al de los cinco, con el equipo, nos reunimos con el centro con el equipo, el equipo, con el equipo, el centro el el el con Dominic perfectamente saqueado por el número 27 de estos pasos No lo habrán no, no permitiendo no, no la que va, el pase, va a sí. el pase completo La tenía la oportunidad y por y termina por patales, el la línea de número número 91 de más para patear el balón. Ahí está, están, con listos la patada, con la patada, el poniendo las piernas, con los que fueron Poco Calvario pero van la, la posición oportunidad. de balón el equipo de nosotros en una jugada por los Nuevamente el valor, Ahora viene El, uno, el, de el que co contra, la, el a el el de La línea de la IMA, atenta El primer por el número 35 Ahora encargado, no solo de la patada, sino también de los... Segunda oportunidad, y Segunda oportunidad por parte de los entrega ah, al número 4, el número 4 de la UAE, consiguiendo el primer diez para su ya está Segunda oportunidad, viene el coreano, fuera de los palados. Es completo. Segunda oportunidad, y no, más bien, por avanzar en el tiempo fuera fue solicitado bien, por parte del equipo de los cuatro salvajes del agua de. La Pase Pero Pero... En el pase el pase el pase el pase el pase el el pase el pase el pase el pase el pase el pase el Vamos a arrancar ahora el segundo se haya, cuarto del encuentro con la ventaja, sí. aún para los 4, 7 a 0. Viene una la para la IMA, ganando algunas yardas, pero si es suficiente todavía para el primer ingreso. Y en este se encuentra con Se queda con ese balón el número uno de la Nuevamente se raya los centrales. en la primera oportunidad. está gran tacleado de este número 58. defensivo encima. Y bien. El equipo de la IMA buscará en una ofensiva que se quedó bastante cerca. El pase es incompleto por nada. Interceptado se lo bloquea el equipo. pañuelo. Un un para los fantasmas. ¡Jaime Torres! ¡Jaime Torres! ¡Jaime Torres! ¡Jaime Torres! Para hacer son... la segunda partida y para que miren los resultados para votar. Empieza el castigado encuentro para el número 58. Ahora viene el y intento y de punto extra por parte del equipo de la, la Imas. Tiene la primera oportunidad, son 10 yardas por avanzar para el equipo visitante Los Cross Salvajes de la UAE. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Estamos colocando el número 14 aproximadamente. dialogando ahí los señores oficiales. se buena en bueno está el castigo ya aplicado de las 5 yardas finalmente la vamos a de 19, la es que a de la izquierda vamos el la a la a gran la el movimiento se prepara para entrar el el número primer... para el uno en el el de el el y llegó la final desde Chumarca, esta ofensiva, nuevamente entregado el número 4, otra vez el número 8, el número 9, de nerviosismo a mí, esta defensiva, Logrando el primer 10, y ya a Teresa, tres, pausa, me quedo un día cabeza, así como todos los por todo, de los 68, con más de 20, con con más de 3. Y el, de la pared, el número 3, con el, el número el número 3, para el número 3, el el 4, el número con el número con el número 1, con el número 1, con el el número 10 Y el primero diez, nuevamente, gran acarreo de este número número 1, Realmente, el número 16 los controles una la... jugada de hecho, la derecha. hecho nuevamente de de moviendo, moviendo el balón termina para abandonar el espalellado gran acarreo del número 4 y ahora el número 16 con los controles el 4, el 4, número 1 empieza a ganar yardas Primero y bien Allá en el número 4 Despaqueado Un por el Gator Por el Bestia que se empieza A aparecer ya en la defensiva Vamos comanda el Este número 16 Claro, ya está creando el número uno Está por el número 1 Por Pedro Reynoso Que ahora se encuentra en el selfie Gran bloqueo de estos Se va a mover. Se va el número Se a Se va el número Se va a estos a desplazar va a a Dando los apuntes por parte de la defensiva. Hay tiempo fuera del equipo de fantasmas de la tienda. Este, Otro este alienta. Estaba mirada con el número uno. Y el papel. Después de romper el plano número 4, y 4, el 4, se 4, el 4, el 4, el 4, el 4, el va a a la defensiva, el el número el el número el 4, de el punto extra, el centro, que es bueno, está para el 4, el 4, el 4, el el él, Dominic y Teno Reynoso. Veamos la otra patada que nos rebajó, veamos. Y una patada que por el Teno Reynoso número uno, y que la se a la guerra, se de la Logró llegar casi a la, el la número tres. que menos de dos minutos, un de un de el cuello saqueado de inmediato, el paquetito ahí, sí. ahí, ahí, una por parte de la defensiva, deciden tener vuelo en Pocahára. Plaza olada que hace el costado derecho, Siena Londres. Otra cuarta oposición. Instrucción de papá de despeje, número 91, Mario. Aparte de los cortes, el número uno y el cuate número y una patada de Valencia, una gran patada de Mario. Y la deja votar el equipo de Fantasmas para dejarla en la yarda. Y es cierto, aproximadamente. Es la primera oportunidad para el equipo de este nuevamente. ahí Hay una confusión, con que se queda, con el el número 16, la personal. Preparando para dar la patada de Kikov en esta segunda mitad del encuentro. Ahora el equipo de los otros llevan la pata de Kikov hasta la zona del touchback. Vamos a arrancar ya el balón en la yarda 20 para una nueva ofensiva. Va a la segunda oportunidad, son dos por avanzar, viene el equipo de la IMA por el centro de la academia para la primero, para el primero, primero, primero, primero, primero, intentando primero, ya les está cayendo el primero, primero, primero, primero, primero, la primero, primero, primero, 44 Vamos a que a la derecha de La weeksplan. La derecha de de la, patada y de la la cuarta oportunidad, situación de despeje por parte de la IMA, suelta la patada. Y de que tan Bien, la primera jugueta de los cuatro, van a buscar por el costado. Ya el, external, el, mieux, el... el valor, las no. piernas, ya también las la cadenas, 10? primera y diez. Y ahora, los otros están quedando la con la oportunidad de, la oportunidad de la conseguir de cuatro down más en este momento las cadenas ya se Ahora tenemos la primera oportunidad Son las parte del equipo De los santanos de la IMA Ya por el centro Están rompiendo la línea El nuevo de, el de Silvia, la IMA El, el, el, el nuevo de la IMA está Una de las oportunidades más Para la ofensiva Primera oportunidad Primera oportunidad Diez por avanzar. La oportunidad la es la es la la la es la es oportunidad. la la y, el bien, el viene? Viene. Bien, y que el primer día, en la de Javier Y que abajo de la línea afectiva. Y que encontré finalmente con Un amor El contenido Atrás de la línea de, la de los el y El de último cuarto del encuentro tiene la que a el número 98, 91. y el el carro de 94, el el carro número 94, el carro por este número de, el de la de el de la ¡Vamos Chato! ¡Vamos! Va a repetir la primera oportunidad después del castigo en contra del equipo de Los cuatro Salvajes Tiene la primera oportunidad y largo para personal en contra del equipo visitante Que ahora la es situación bastante complicada Porque están muy alejados, de la defensiva puede poder y aprovechar la situación Ahora viene la de la otra vez, encuentran los huecos, al centro, termina ya la captura del en la banda de Chicotá, vamos a ver a de Chicotá. ¡Jorge! el el número de cinco, de la el de el de de de tuvo la oportunidad de el cerrando los y consiguiendo la una carrera. Y la De, de los pocos y esto acaba ilegalmente la ven no, los minutos, en la primera oportunidad, está, en, la, en, la primera oportunidad el, en el cuarto y tiene el, que tiene que allá, el avance en van buscar el, alta, el centro, pero les están cerrando los y está pitaclada, en la línea de, de la lima la de el golpe, oportunidad, son 10 por avanzar, viene el equipo del anima, con el cambio, y de el la derecho, viene la viene el todavía de con ocho yardas. Se está lanzando por el balón, vamos a ver quién se lo queda. Movimiento de la alma, suelta el pase. Para realizar la patada. Luego que el centro. una puerta... corta. No logró llegar bien... No pasa, no pasa. No pasa, no pasa... de, de ver... outfits, a la... Infancia, la sitäYeah, empieza a batalla clara, tiene un gran avance. Por esta parte final, esta parte final, Más bien por la Ya están rompiendo la vida, hay silencio suficiente. El avance primero y diez para los 43. El primer Con la de la de puntos para ella, 4 puntos para la oscura. Segunda oportunidad, viene nuevamente la ofensiva de los cuatro Número cambio Listo el corebate. Van a buscar por el centro el número 6, el en este momento. Y de esta manera va a jugar el gran puntos Saludos a todos. a a a hay por el lados. de los cinco amigos que y uno, la otra, la otra, el la otra, la otra, la la el el de conseguido la la el la y se lo a meter va, a la diagonales, andrea a la guía número 25, para que se lo oyen. El de la guía para el centro, ahí está la y carrera. La de... Entonces, yo... bueno, testigo, menos, vamos a ver qué nos indican los oficiales. indican los señores. Y que nos controle. Y el tacleo va a ser bueno Logra encartar bueno, la... Tercera oportunidad Y largo Bien ¿Y este, El equipo de los fantasmas completo casi interceptado por el número 24 el equipo de los otros salvajes de agua visitando a los patriotas de la hija dejará un marcador final de 21 puntos para poco es feminista de la próxima jornada bueno, esto ya nos está dando un panorama general de cómo podríamos estar viendo los playoffs. Nos debería decir que algunos de los que distan para ser los calificados a playoffs, conforme a los resultados que vamos teniendo, sería Bulldogs Dorados, Fantasmas de la IMA, Otros Salvajes de la UAE y Leones Cuernavaca. Estos cuatro equipos son a los que estaríamos invitando para Play -in, pero todavía vamos a ver cómo se van resolviendo los demás partidos. Hay más jornadas que todavía podrá variar en la posición. Todavía tenemos el juego que tendrá justamente Fantasmas contra V.M. con la vaca la próxima semana. Y cerrando con los puntos jugados, ese será un partido decisivo. Pero para los las pintan de esta manera para que haya por el momento de familia... un.